Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Espero se encuentren de la mejor manera. La intención de realizar este video es para platicar eh, algunos temas. Ya en, en un anterior video había comentado algunas cuestiones de la declaración anual. Eh, más que nada la intención es podernos retroalimentar, poder contribuir a eh, pues, todas las cuestiones que se generan alrededor de esta declaración normal de personas físicas que si me permiten la comparación es un poquito menos turbulenta que, que la de personas morales. Ya en su momento y en el podcast hemos estado platicando algunas cuestiones que nos topamos en esa en esa declaración, eh, sobre todo el tema de los estados financieros. Eh, las personas físicas pues es un abanico muy grande. Eh, título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es quien fundamenta y establece cómo deben de pagar impuestos las personas físicas o ese impuesto a la persona física, eh, tiene distintas formas de generar ingresos. Está eh, ese título cuarto compuesto por varios capítulos, los cuales eh, sabemos eh, van desde los sueldos y salarios, pasa por la actividad empresarial, eh, régimen general lo llama... Por ahí todavía está vivo el RIF, aunque si ustedes consultan ya la legislación, a partir de 2022 ya parece derogado. Eh, pasa también por el tema de plataformas digitales, pasa por reciclo. Todo eso lo encontramos en, en, en capítulo segundo. Eh, posteriormente eh, nos encontramos también, ¿por qué no?, eh, el arrendamiento, eh, quien renta algún bien, quien renta alguna casa, eh, algún edificio, algún local comercial, pues también eh, capítulo tercero del título cuarto de la ley del impuesto de la renta, le obliga a eh, declarar esos ingresos. Entonces siempre es interesante eh, poder platicar con ustedes, poder dialogar sobre estas cuestiones, yo eh, me siento muy contento por estar aquí platicando, eh, ya lo había anunciado, con algún otro tiempo. Eh, normalmente los que había hecho anteriormente eran como muy... Ahí se va. En ese momento lo ponía a grabar. este Se puede decir que le dediqué un poquito más de, de tiempo. Todavía eh, me vuelvo loco yo con esto de... El video no sé si ya está grabando. No sé si se está escuchando. Eh, pues espero y les guste el ejercicio. Es, es de los primeros que quiero hacer, eh, quiero eh, hacer más eventos de este tipo, hora y media, una hora, dos horas, a lo mucho, que podamos estar platicando sobre temas importantes. Incluso eh, el tema, eh, o lo he estado refiriendo mucho, realmente que sea una plática, eh, que podamos estar platicando, interactuando ustedes a través de, del chat, que me puedan estar haciendo llegar pues, todas sus, sus inquietudes, insisto, yo me trabo todavía mucho en esto eh, Todavía no soy muy diestro Pero espérense nada más, déjenme que agarre bien eh, Vuelo y, y se van a dar cuenta Que va a parecer que me subo una, a una moto eh, Estoy viendo aquí el celular A ver si ¿sí? ya aparece Que ya aparece Quiero ver que no sé Creo que sí me estoy escuchando Ahí está ah, Incluso miren, tengo subtítulos Bueno, al menos aquí en mi celular se ven subtítulos, no sé si con ustedes también. Eh, y la idea es que, que ustedes comenten, eh, que platiquen, ya tuvieron experiencia con el... Eh, déjenle bajo aquí porque... Ya tuvieron experiencia... Ahí está, ahí está, ahí está, ya le bajé. Eh, ¿Qué experiencia han tenido ustedes con el aplicativo? ¿Cómo los ha tratado? Eh, de por sí para estas fechas falla mucho la página del SAT eh, Ayer me denegaba el acceso con muchos contribuyentes No con muchos, sino con dos, con tres El tema de la facturación también se ha ponido, o se ha ponido, se ha puesto <ríe> Algo pesada eh, ha estado por ahí fallando esa, esa cuestión Pero, eh, pero bueno, eh, oigan, no sé si ponido, <ríe> está interesante eso no sé si ponido lo, lo... A ver, voy a ver si en los subtítulos dice ponido. Sí dice ponido. Muy bien. Eh, excelente. Entonces, pues, esa es la idea. Eh, la intención es que ustedes eh, pregunten, la intención es que ustedes, o que podamos interactuar, con qué les ha parecido, eh, cuáles son las dudas, cuáles son los cambios que ustedes han notado, eh, cuáles son las problemáticas. Me parece que este tipo de ejercicios también ayuda para eso, para retroalimentar y para poder saber... Eh, contra lo que nos podemos nos podemos topar contra lo que nos podemos ir encontrando, eh, el tema de, de personas físicas me quedé en el arrendamiento eh, tenemos también enajenación de bienes y, y ojo con el tema de enajenación de bienes que tiene su tratamiento fiscal eh, muy específico lo voy a enfocar a un tema de una enajenación de un bien inmueble eh, ahí hay una acumulación o una parte de la ganancia de ese bien que se acumula todos los ingresos y otra parte que se acumula por, por separado, se le da un tratamiento fiscal por separado, entonces también es muy importante tenerlo presente, estamos en un en vivo, entonces aquí tengo yo mi acordeón, traigo mi, mi prontuario, no vaya a ser que me, hayan, que me hagan una pregunta eh, y que yo les vaya a salir con una respuesta eh, toda fumada, eh, la verdad es que no, no es para nada la intención, eh, les agradezco mucho, ya hay 12 personas conectadas, me encanta eso, eh, y bien, eh, cap, está el capítulo cuarto de enajenación de bienes, luego, ¿qué, ¿qué más nos encontramos? Adquisición de bienes, eh, las donaciones, el, el ejemplo más claro, más tradicional, eh, o si se encuentran un tesoro, pues ahí nada más me hablan y me participan, pero también el, el, el encontrar tesoros eh, puede ser considerado una adquisición de bienes, tenemos el tema de los intereses, ojo con el tema de los intereses y más porque últimamente yo he visto una eh, corriente, una tendencia a considerar las inversiones, a, a invertir en CETES, a invertir en, en acciones, en la bolsa, entonces todo este tema eh, me puede pegar en ese en ese aspecto. Hay que remitirnos al, al artículo 8 de eh, la ley de pues, sobre la renta que me establece, cuáles son los intereses, y en términos lisos y llanos y muy generales, pues es todo rendimiento que, que genera o que se produce de una inversión. Eh, desde ese punto de vista me parece eh, importante tenerlo también en cuenta, insisto, por esta, esta tendencia que ha habido, que se ha venido suscitando en torno a, el, pues a, a querer invertir y es válido, es ¿eh? siempre el tema de invertir, siempre el tema, y más en este, en este ámbito de inflación, por lo menos que un sete o que los setes te permanezcan o te ayuden a permanecer, que, que tu valor, que tu dinero permanezca su valor eh, real, pues me parece que esa parte por ahí pudiera ser importante. Hola Ana, eh, a ver, la voy a leer, yo creo que sí te voy a entender, si no aquí estamos para, para platicarlos. Ana Ruelas, muchas gracias por conectarte y muchas gracias por eh, la pregunta. Me dice, usted sabe por qué... En un reciclo con actividad agrícola en la declaración anual, donde uno detalla de dónde provienen los ingresos, no nos da la opción de actividad agrícola y ganadera. A ver si me entiende. A ver, eh, Ana, ¿te refieres al tema de los exentos concretamente? Hola, Lalo, ¿cómo andas, Lalo? Si te refieres a ese tema, Ana, de... De los exentos, de los 900 mil pesos. Hay que recordar que el régimen agrícola, eh, el de Agapes, se elimina eh, de, del año 2022 para acá, o iniciando el año 2022, había un tratamiento muy interesante por allá en el artículo 74 de la ley del ISR, y se eliminó, y en la original propuesta del Ejecutivo estaba eliminado, cuando pasó a la Cámara de Diputados, se estableció este tope de 900 mil pesos eh, exentos. Eh, fíjate Ana, eh, ese tema está bien interesante de, de los exentos. ¿Por qué? Dice la ley del impuesto sobre la renta, me parece que es el penúltimo párrafo del artículo 113E, que eh, las, las personas físicas que realicen este tipo de actividades no pagarán impuestos o sustanar ingresos exentos por o hasta 900 mil pesos. La interpretación y me parece que la aplicación estricta de ese párrafo eh, nos lleva a pensar que definitivamente son de 900.000 mil para arriba empiezo a generar esos impuestos o a causar esos impuestos. Posteriormente salió una regla de resolución misalánea fiscal que me parece totalmente contraria a la ley y, y explico por qué. Dice que eh, en el momento en que el contribuyente reciclo, Agape, supere los 900 mil pesos, en ese momento va a pagar por la totalidad de los ingresos facturados en ese mes. Me explico de mejor manera. Imagínense que yo llegué a, al mes de noviembre con 850 mil pesos. 850 mil pesos. Ahí está. Esos 850 mil pesos no me causaron ningún impuesto por disposición del penúltimo párrafo del 113 e. ¿Qué sucede en, en noviembre? Tengo ingresos por 51, entonces el ingreso ya acumulado se convirtió en 901 mil pesos. ¿Qué pasó con los 901 mil pesos? ¿O ¿Qué dice esta regla? ¿Cómo se hace esta regla? Pues que tenemos que ir eh, a pagar sobre los 51 mil en ese mes, sobre los 51 mil pesos. Totalmente contrario a lo que establece la ley, porque la ley me dice que sobre 900 yo no pago. Entonces, o sea, saludos Laura, eh, lo, lo, de que se está limitando ese, ese beneficio, se está limitando, eh, no he revisado exactamente el tema que me planteas, pero eh, sería bueno ver eh, si, si existe una modificación en los siguientes días. Todavía, por mucho que, digamos, ya está terminado el, el, el formulario, ya está listo, todavía se le siguen haciendo cambios a fecha actual. Entonces, eh, definitivamente, si no te parece, es un tema malo del formulario, es un tema que incluso contraviene lo que dice la ley y que ya viene eh, ratificando el SAT en la resolución miscelánea fiscal. Este ejemplo que les pongo, o sea, si son 850 y fueron 51 en noviembre, págame sobre los 51, totalmente equivocado. El, el, el pago debería ser en función de los mil pesos que superaron esos 900 mil pesos. Me parece por ahí eh, una cuestión que, que evidentemente siempre se puede eh, atacar y siempre se puede, o se debería defender. Eh, pero sí, fíjate que esa es una de las cuestiones que yo he notado y me han platicado, que, que está generando mucha inconformidad, mucha problemática. ¿Sí? Eh, no sé si quisiéramos agregar algo, Ana. Ahí tienes el espacio para el chat. Pero de que el formulario luego no nos deja, no nos deja. ¿eh? Eso me parece que nos hemos topado siempre, no solo en personas físicas, eh, también en personas morales. Esta parte a mí me, me hace un poquito ruido. Hay que recordar que el artículo sexto, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación señala muy claramente que es potestad, es una modalidad para los contribuyentes de autodeterminarse. Muchas veces esta autodeterminación no es eh, permitida como tal por los eh, aplicativos. ¿Por qué? Porque te dicen, así debe de ser. Acabo de publicar, de hecho, es parte del mismo proyecto, pero va por otro lado, es otra línea del mismo proyecto del, post, del podcast, se los puse ahí en Spotify, ya lo pueden ir a, a revisar. Es un video muy, muy cortito porque Spotify tiene video. Entonces, eh, esos videos eh, que estoy publicando ahí hablan precisamente de esta tendencia a, a que ya nada más se le apriete a los formularios, a que ya nada más tengamos que eh, prácticamente no batallar y que ya la información esté precargada. Entonces, si esa va a ser la intención, incluso yo creo y yo considero, que tendríamos o tendría que haber una modificación al tercer párrafo del artículo 6 donde se establezca este tema. ¿Por qué? Porque creo yo que ya la percepción eh, psicológica es de ¡Chin! No cuadra con lo que tiene el SAT. Entonces, eh, pues muchas veces no tendría por qué cuadrar, no en todos los sentidos y no en todos los casos, pero no siempre tiene que cuadrar. Ese es el tema, eh, el tema de las pérdidas fiscales, por ejemplo que si no lo dijiste en una declaración anual anterior, no te la reconozco ahora en, en, en este año. Entonces, entiendo, entiendo el punto, entiendo esta necesidad por parte del gobierno de tener mayor control sobre la recaudación, pero también creo que, como dice el meme, por ahí hay un meme de un perrito que dice suéltame, me estás lastimando. Eh, definitivamente por ahí va esta cuestión. Eh, Espero haber contestado, Ana. El... Mira, y también, ¿eh? Muchas cosas, aunque uno las quiera contestar, cuando son temas del aplicativo, pues es estarle buscando, es estarle moviendo, es estar eh, generando posibilidades en torno a esa, a, esas, a esos formularios, a esas declaraciones. Eh, bien, me quedaba yo en la parte de intereses, en lo que ustedes se van animando, van saliendo los temas, me quedaba yo que los intereses tenemos también... Ingresos por premios de personas físicas, tenemos también ingresos por dividendos, ese tema eh, me parece interesante, eh, y luego el de los otros ingresos, que no es como que ah, eh, no cuadra en ninguno de estos, todo manda los otros ingresos, no, tiene su tratamiento específico, este capítulo, eh, me parece que es el capítulo noveno de los otros ingresos, eh, o los demás, de los demás ingresos de las personas Físicas. A ver, aquí Ana, te da cuatro opciones menos por agricultura. A ver, me puedes decir cuáles son las cuatro opciones que te da y vemos ahorita si le podemos encontrar una solución. Ese tema es interesante también, eh, catalogar los ingresos, de dónde vienen, de dónde provienen servicios nacionales. ¿Cuáles opciones me dejé entrar? a ver? Sí, entrale, todos estamos aquí? Eh, de eso se trata, esto es totalmente improvisado, es totalmente eh, de ir, irlo platicando, irlo comentando así como, como va surgiendo. Es lo que me gusta de estos videos. Entonces, eh, chécalo eh, y ahorita con gusto lo, lo platicamos y, y nos sirve a todos los que estamos conectados para poder, eh, en caso de que nos pase con algún otra, otro contribuyente, alguna otra persona. Eh, y esos son los capítulos que tiene la, la, la ley del impuesto sobre la renta en el título cuarto. Eh, yo he preparado aquí para, para la oficina un curso específico de esta declaración anual de personas físicas para capacitar aquí a, a, a los colaboradores. Y eh, mucho del reto es, más allá de la teoría y lo que dice la ley, pues precisamente este tema del formulario. Fíjense, un tema interesante y que no podemos dejar de, de lado y no podemos perder de vista es que las personas físicas están obligadas a informar, ¿sí? ay, yo no tuve ingresos, yo no, yo, yo no tengo patrón, yo no trabajo, yo no tengo un negocio, yo no tengo intereses, yo nada, nada con el, con el mundo, eh, pero me, me prestaron o recibí una herencia, eh, tuvo un donativo superior a los 600 mil pesos, pues ahí ya eh, estás o okay caes en el supuesto de eh, informarlo ante el SAT. Fíjate que este tema de informar, según la, la, la disposición, dice que cuando no los informas, habiéndolos o teniendo la obligación de, de haberlo hecho, se, en automático se consideran ingresos acumulables. Ese es el tema, y esa es la postura de la autoridad fiscal. También hay interesantes criterios de PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que yo lo, he, lo digo en clases, me, me declaro fan de, de su trabajo, de lo que ellos hacen, porque realmente contribuyen, realmente apoyan al contribuyente, realmente están generando mayor... Eh, conocimiento, difusión de la cultura. Pero bueno, tampoco me pagan nada, no, no, no, no me dan de patrocinio, nada, absolutamente nada. Es, es sincero lo que les comento. Y, y dice te la proyección, bueno, oye, no puedes llegar al hecho de eh, a, a exagerar el hecho de que no se informaron eh, cuando el contribuyente en una facultad de comprobación te demostró que era un préstamo, te demostró que era un donativo, con documentación válida, con documentación eh, que, que, que tenga pues, esa calidad de prueba contundente. Entonces, eh, prueba plena, lo llaman. Entonces, yo creo que, de todos modos, pues, para evitar un problema, para evitar una fiscalización, para evitar este tipo de situaciones, pues hay que evitarlo, ¿no? En la, en la mayoría de los casos, en la medida de lo posible, hay que, hay que hacerlo, hay que estar atento. A ver, me preguntas, es actividad empresarial. Servicios profesionales, honorarios, uso y goce temporal de bienes. Ok, artículo 16, ya me quedó claro, ahora sí. Artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, Ana, establece que se entiende por actividad empresarial. Sí, actividad empresarial, ojo. Y me dice que las actividades empresariales, fracción primera, son actividades ganaderas, agrícolas, creo que empieza... Ganaderas, silvícolas, las comerciales. Esa es la primera. La fracción primera es la comercial. Y me remite al artículo 75 del Código de Comercio. Entonces, la agricultura o la ganadería es una actividad empresarial de conformidad con el artículo 16 del Código Fiscal Federal. Ahí está la respuesta. Yo me fui más a un tema de exentos. Creo que la capté más por allá por lo que me habían platicado, por lo que les digo que, que ha habido de, de comentarios. Pero sí, ella va... Seleccionalo así como actividad empresarial. Aquí el tema es que, te, que realmente te, te, te haga valer y te permita eh, reducir o que te reconozca los ingresos exentos, Ana. ¿sí? Pero eh, definitivamente y con fundamento en el artículo 16, me parece que es la fracción segunda, eh, ahí, ahí de nada más lo podemos revisar de una vez. Me dije que traje aquí mi, mi acordeón, el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Señala, ahí les va, ¿eh? Aquí estoy. No se vayan. Se entenderá por actividades empresariales en las siguientes fracción tercera. Las agrícolas que comprendan las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. Eso es en cuanto a las, a las agrícolas. Luego tenemos a las ganaderas, que están en la fracción cuarta, las de pesca, fracción quinta las silvícolas fracción sexta ¿sí? ojo nada más cuidando el tema de que de la preponderancia o de la exclusividad que establece RICICO para eh, los ingresos por actividades empresariales es el 100% de actividades empresariales relacionadas con la agricultura ganadería, pesca, ¿vale? nada más tener cuidado con eso, pero definitivamente si me preguntan de dónde vienen los ingresos son actividades empresariales Ahora sí, no sé, sí ha quedado claro. ¿Qué opinan ustedes del formulario? ¿Qué les parece? ¿Amigable? Me encanta porque siempre en estos temas dicen, es que es bien amigable. Se me vira como dice, hola el señor formulario, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué opinan ustedes? Platíquenme. Ojo con los, con los préstamos, ¿eh? Hay que tenerlos. Hay que estar bien presentes o tenerlos bien presentes con los préstamos. Me están diciendo Beto Salinas, mi socio, aquí en Grupo Mora, que si quiero gorditas, y le voy a decir que sí. Voy a preguntar de qué tiene. Ya le pedí dos. A ver si hay de Barbacoa. No sé de qué se les antoja de palitos. Hey, no bueno, ojo con ese, también tema bien, bien importante eh, dentro de las generalidades de esta eh, declaración anual, otro tema, fíjense, y, y esto normalmente lo, lo, lo suelen consultar en, en foros, ¿qué pasa con los apoyos económicos, con los apoyos que da el gobierno? El artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que no se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas este tipo de apoyos. Tiene sus requisitos nada más que hay que cuidar. Los programas deben contar con un padrón de beneficiarios. Los recursos se deben distribuir a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios. Deberán cumplir con las obligaciones que se hayan establecido en las reglas de operación que establecieron esos programas. Tema del 32D no se pierde para nada, deben de contar con la opinión favorable por parte de la autoridad. En este caso, haciendo mención al 32D. Y dice, este tema también, que, que normalmente va por ahí la pregunta, los gastos o erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos, no serán deducibles para efectos de este impuesto. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero deducir, tengo que acumular. Lógico, ¿no? Sino ¿dónde está este tema de la, de la simetría? En materia fiscal que luego tanto se pregona? Ya vamos bien, ¿va? Muy bien, qué bueno. Qué bueno, Ana, que haya servido. Ok, perfecto. Sí, hay que ver nada más eso de los exentos, ¿eh? igual ya cuando tengas eh, noticia de eso, de qué pasó con los exentos, me lo, me lo compartes, ¿vale? Pero gracias a ti por, por participar, por preguntar, y si hay más, aviéntalas, ¿eh? Hay que, de eso se trata, esto es lo que me gusta de este tipo de, de ejercicios. Ojalá que más, más gente se conectara, ojalá que más gente pudiera estar aquí platicando, pero bueno, eh, también agradezco mucho yo el tiempo que ustedes se dan, eh, decidí hacerlo así en la mañana, también pensando en que luego pues, estamos trabajando, estamos por ahí haciendo lo que sea y podemos dejar el celular ahí y estar escuchando. Pero pues siempre la, la, la, la intención es que ustedes también interactúen. A ver si vienen mis gorditas. Bien, eh, vamos a... Dentro de las otras cuestiones importantes. Fíjense, me voy a meter al tema de los exentos, no de reciclo. Me voy a meter al tema de los exentos de eh, salarios, concretamente. Sabemos que el artículo 93 de la ley del impuesto de la renta establece una exención para el pago que hacen los patrones a sus trabajadores del aguinaldo. El aguinaldo está topado o está exento por eh, 30 salarios mínimos, dice, me parece que todavía sigue diciendo así la disposición, les digo, si no, pues aquí lo tenemos, no me tardo nada en realizarlo concretamente es la fracción decimocuarta, ¿sí? Y sí, todavía dice, fíjense, 30 días del salario mínimo general del área geográfica del trabajador. 30 días, dice la fracción decimocuarta del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y la UMA entonces dónde queda? ¿A dónde se va la UMA? La UMA desde el año 2016, eh, por allá, allá de enero de 2016, recordar, hubo una reforma constitucional que incluso el, el decreto se llama en materia de desindexación del salario mínimo a las demás legislaciones. Y dice que en tanto no se modifiquen las disposiciones, las disposiciones que digan no hagan referencia a salarios mínimos, se entenderá que se refieren a UMAS. ¿sí? Entonces, incluso hay dentro de las preguntas frecuentes del SAT que pueden encontrar ustedes en el portal de, de esa autoridad, van a encontrar una pregunta frecuente que dice eso. No, no, no tomas salario mínimo, tomas UMA. Para exentos nos, nos convendría más que fueran salarios mínimos, porque el salario mínimo, el, el, al menos en general, está en 207 pesos. Eh, la UMA está en la mitad de eso. Eh, 103 pesos y fracción, creo, no, no lo tengo muy claro ahorita. Eh, pero no, eh, evidentemente es tema UMAS Y un tema también asociado a esta, a esta cuestión es el que tiene que ver con el... Imaginemos que yo, Juan José, trabajo para, para dos patrones. Son dos patrones y los dos me pagaron aguinaldo Entonces, estos dos patrones, ellos en su cálculo de la nómina, dijeron, pues es exento, 15 días. Eh, o 30 días, perdón, o si fue primo vacacional, 15 días. Cuando me llega mi recibo, pues aparecen esos como exento y me llega mi pago, no se pagó el impuesto por eso, no se me retuvo más bien y seguramente, o oh, evidentemente el patrón tampoco lo enteró. Cuando yo llego a la declaración anual, eh, y esto sí, válido, esto me parece que es de las cosas que sí, sí, sí se vale que el, que el formulario te lo limite. ¿Qué hace el formulario? Pues tuviste 30 días, o 60 días, porque tuviste dos patrones, yo te lo topo a 30. ¿Qué pasa? Te va a generar un impuesto a cargo o te puede generar un impuesto a cargo una diferencia a cargo porque eh, si en, en tu pago o en, en la retención que te hicieron fueron 60 y pues en la anual solamente van a ser 30. Es decir, esos 30 que sobraron, que no pagaron impuesto, ahora sí tendrán que pagar. Entonces también es un tema muy importante que tenemos que tener muy, muy presente. ¿Qué pasa con el formulario? Sobre todo en este tema, incluso el, el episodio del podcast eh, del día de hoy, también el de ayer, eh, no me gusta luego mezclar o que se empalmen tanto los episodios, pero me parece que por el tiempo, eh, por, por la época de declaraciones, es, es, era válido ponerlo, el de ayer estuvo o está, vayan a escucharlo, le mando un saludo a la doctora Reina Margarita, eh, que estuvimos platicando muy a gusto, eh, ustedes lo van a lo van a ver, si van a, si van a YouTube, lo van a escuchar en Spotify, sobre el burnout laboral, el estrés, el... ¿Por qué me hizo esa jeta este empleado? Muchas veces juzgamos y 75% decía esa doctora de las personas de los trabajadores en México padecen este síndrome, está cañón, ¿eh? está realmente fuerte ese tema. Pero el de hoy, el que puse hoy es muy chiquitito, es de 5 minutos, es un video en Spotify y también está en YouTube, ahorita que termine la transmisión la voy a, lo voy a compartir eh, es, es, es una un tema de el aplicativo, pues a veces ya nomás mandas, aprietas y vámonos está padre, eh. o sea, qué bueno que sea fácil, qué bueno que sea sencillo eh, sobre todo en contribuyentes que efectivamente pues nomás tuvieron ciertos gastos, nada más tuvieron eh, no sé, a lo mejor una factura con un doctor, eh, tuvieron su crédito hipotecario, que por cierto ya debería de aparecer precargado eh, que tuvieron un solo patrón pues está padre que, que les genere y que apretándole al botón, pues ya salga el, el tema de la de la declaración eh, anual, e incluso, y en muchos casos eh, pasa, y creo que no es, no promociona bien a la, a la carrera luego, o el tema del honorario pero pues sale y, y se devuelve el saldo forward. o sea, personas que no son especialistas, que no son contadores, que no le aprietan y vámonos y sale y se los devuelve Pero también está la otra historia Que es la que platico yo en el podcast Ahí me, me aventé unos dibujitos Que por cierto en algún momento de mi vida salieron Y ya aparecieron ahí en el podcast eh, Y platicamos un caso de lo que suele suceder De, oye Pues tengo a favor cuatro mil Vámonos, nos aventamos con los cuatro mil Y le aprietas para que se ve y te, te responde el Y te dice, hubo inconsistencias en su declaración Tú me debes a mí 4000 mil Entonces ¿Y mis cuatro mil pesos qué? Entonces, eh, es lo que buscaba platicar. Qué bueno, qué bueno que en el, en el caso de personas físicas, o en la mayoría de los casos de desalariados, se pueda realizar así tan fácil. Ya cuando se mete otro régimen, ya cuando se, se mete o hay préstamos, cuando hay un donativo, ya cuando hay características distintas, yo siempre sugiero que, que se acuda con un especialista, con un licenciado de contaduría con un contador público, que les pueda asesorar en la presentación de esa declaración porque no eh, es como si yo me quisiera ahorita poner a, a, a recetar a dar diagnósticos médicos a mis, a mis clientes, evidentemente ando ando pateando fuera de, eh, de lo que es ¿vale? entonces eh, es un tema de los, de los exentos a ver, déjenme me dice que cierre apps que no estoy usando, dejen cerrar todo lo que tengo aquí abierto. Ya. Ese tema es, es a considerar, el tema de los exentos, eh, lo establece. Eh, fíjense, los, los que tienen jubilaciones, ese tema está padre. Mm, Salucita, ahí lo que estén, un cafecito, tecito, agüita, alcohol no, ¿eh? ahorita no, porque, o, o bueno, pueden, pero van a empezar a, a, a distorsionar todo este ámbito de la declaración anual. Las jubilaciones, este, este tema está interesante también, el, el difundirlo, el que conozcan, porque tenemos muchos, no tenemos familiares que tienen ingresos por su pensión, por su jubilación. Dice la fracción cuarta del artículo 93 eh, de la ley del impuesto sobre la renta. Dice que está exento las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como pensiones vitalicias u otras formas de retiro, cuyo monto diario no exceda de 15 veces la UMA. ¿Sí? Bueno, sí. dice salarios mínimos, pero ya dijimos que son UMA. Quiere decir que para este año 2022, considerando... Bueno, pasado. Estamos en anual 2022. El, la UMA diaria fue de 96.22%. Si sí, eh, la mensual fue de 43,876.32, quiere decir que una pensión que esté por debajo de los 43,876.32 está exenta en su totalidad y no hay retención, no hay pago de impuestos. Sin embargo, eh, cualquier pensión que vaya más allá de ello, evidentemente ya va a agravar. Y su monto anual es de 526,804. Me parece una, es para pensiones muy, muy, eh, o oh, que son elevadas, eh, una pensión de 43,000 pesos, genial. Eh, Esas serían las pensiones que tuvieran que pagar arriba de esto, 526,804.50. Eh, eso sería, el, arriba de ese monto anual, lo que les va a generar la eh, obligación de pagar impuestos. El tema de las primas de antigüedad, las indemnizaciones, en 2022 también, eso es según la fracción decimotercera de la ley del ISR, están exentas 90 veces la UMA por cada año de servicio. Imagínense que, que hubo un trabajador que se le indemnizó, tuvo 15 años de servicio, pues la exención de su prima de antigüedad o de su indemnización va a ser hasta 129,897 mil pesos. En la mayoría de los casos, pues luego salen exentas porque no hay como tal, una eh, retención, o, o no hay, eh, a menos que sean sueldos muy elevados. Eh, eso en cuanto a los, a los exentos, ya comentamos lo de los, los, los aguinaldos, el tema de los viáticos, los viáticos también son exentos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se comprueba esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. Por allá después el reglamento nos da una facilidad de eh, no enterar o, o de no, no generar la documentación comprobatoria eh, de un porcentaje de esos, de esos viáticos sin considerarlo eh, grabado pero ahí está, el viático es exento sí, eh, que de hecho el viático pues no debería de ser considerado muy, muy, exento, no tendría por qué ser tildado de exento porque no es un ingreso para el trabajador el viático se realiza con motivo de un viaje con motivo de una comisión con motivo de una eh, situación que se genera a partir de la propia naturaleza del, del, del trabajo. Entonces, pero bueno, ahí está el, el comentario, la facción decimoséptima del artículo 93 establece esta condicionante, que estén comprobados, eh, debidamente comprobados y que se erogaron en servicio del patrón. La casa habitación, este tema de la casa habitación también por ahí en los exentos, hablando ahorita de los capítulos, que eh, estaba en el capítulo primero, ya voy aquí al capítulo cuarto, cuando enajeno una casa habitación. Es, cuando es la casa habitación del contribuyente, y este la enajena, siempre que el monto de la contraprestación no exceda de 700 mil unidades de inversión, asmentadas UDIS, y que evidentemente hagas la transmisión antecedatario público. Siempre y cuando, durante los tres años inmediatos anteriores, el contribuyente no hubiera enajenado otra casa, habitación. ¿Sí? Evidentemente, se trata o, o lo que hace referencia a esta disposición es eh, a que tenemos que tener o tener muy presentes la. Eh, pues que son casos fortuitos, ¿no? Casos que se van dando, bueno, si no, ya parecería que son un tema de comercialización de, de, de bienes de este tipo. Eh, ¿A dónde nos lleva estas 700 mil unidades de inversión para 2022? Estamos hablando que. Toda casa habitación enajenada por el contribuyente que sea de su, de, de su propiedad eh, está exenta hasta 5.352.762.80. 763 para los cuates, van a hacernos tantas bolas. Eh, arriba de eso, pues ya hay una eh, causación del impuesto. Eh, hola, Luz, ¿cómo te va? Gracias por la pregunta. Buenos días. Eh, en cuestión de horas extra se aplica lo mismo, eh, lo mismo te refieres a la exención, a las, eh, a las sumas, fíjate, me voy a remitir, qué buena pregunta, gracias, fracción primera del artículo 93, Luz. Dice que están exentas las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo, eh, cuando no excedan de los mínimos en la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario de prestación de servicios que se realicen en los días de descanso sin disfrutar otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario estará eh, grabada. ¿sí? Esta exención en ningún caso será superior a cinco veces la UMA por cada semana de servicios. Entonces, primero eh, tenemos... ¡Saludo, Checo, ¿Cómo andas? Eh, gracias, Luz. Entonces, este es el fundamento. El, el tema es... ¿Cuáles son los límites que marca la legislación laboral? Hay que recordar que la legislación laboral establece las mentadas horas dobles y las horas extras. ¿Por qué les llaman do horas dobles y horas extras? Porque... Eh, se pagan eh, al doble, se vas a, vas a pagar un 100% adicional o se pagan a un 200% esas eh, horas extras que está trabajando el eh, trabajador, ¿sí? Entonces, las horas extras de la legislación laboral, las del límite, pues son las dobles, esas las tenemos exentas, las triples ya entraríamos a un tema de un 50%, ¿sí? Ojo, nada más cuidando este tema, lo que comenta la última parte de la fracción primera del 93, sin que esta exención, y la voy a leer otra vez, exceda del equivalente de cinco veces la UMA del trabajador por cada semana de servicio. Son las únicas cuestiones que tenemos que considerar, pero sí, las horas extras también tienen este tratamiento eh, de la exención, también los días festivos, ¿vale? Eh, no sé si queda claro, quieras agregar alguna otra... Cosa Luz, muchas gracias por la pregunta. Eh, ¿En qué me quedé? ¿En qué andaba? Les estaba platicando de la casa habitación. Pues ahí están, 5.3 melones. Muy buena, buena cantidad. No sé cómo se les ha hecho el... Si está pesado el formulario. Yo he presentado algunas, no muchas y se me ha hecho bien, o sea, no, no he batallado Luz, recuérdame la M que era, es que se me dice que yo te decía de otra forma, ¿verdad? Luz M acuérdame, ¿no? ¿Eres María? No, creo que no Bueno eh, ahí, ahí me escribes Mane no, pero siempre te decía Luz ¿sabes qué? Me quedé más bien con tu, con tu apellido Albino Jaramillo como todo, todo era por Zoom, pero qué bueno que estés conectada, qué bueno que estés que estés aquí escuchando e interactuando, que eso me encanta todavía más. Um, pues ahí está la casa de habitaciones, si tienen pensado vender su casa de habitación, pues ahí están los, eh, la exención También son exentos la, la herencia o el legado, eh, los donativos, ojo con los donativos, este tema es importante. Eh, bueno, todo es importante en materia fiscal desde un punto de vista, muy personal. Que de hecho, eh, cuando estoy grabando los, los podcasts, no sé si sea un tic, no, yo creo que sí es algo que pienso. Pero entonces, ustedes me digan eh, un tema muy importante o un tema eh, trascendental. Realmente, como es materia fiscal, es materia contable a mí, todo este tema me parece trascendental. Por eso parezco un disco rayado cuando hablo de esas cosas, Anita, contadora Anita, ¿cómo te va? Buen día, gracias por conectarte, te mando un fuerte abrazo, aquí andamos, vamos a estar aquí un ratito, De, son 10.45 ahorita, eh, pensado a las y media. Eh, si se ponen muy preguntones, ustedes que me encantaría, se los juro que se pusieran súper preguntones, eh, pues me quedo aquí hasta las 12, ustedes mandan, ¿vale? Pero qué bueno que estás conectada, contadora, bienvenida. Entonces eh, Ah, los donativos Los donativos eh, Primero, la fracción vigésimo tercera De la ley del ISR Establece la exención de donativos Y el primer inciso nos dice Cuando son entre cónyuges O los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta Cualquiera que sea su monto O sea, su cónyuge Un ¿sí? esposo, la esposa eh, si yo hijo recibo un donativo de mi papá, de mi mamá, por cualquier monto, está exento Hay que buscar darle la formalidad nada más ante notario Yo siempre establezco ese punto porque, eh, si bien es cierto, luego la, la, la legislación civil nos da por ahí un, un tope De que no se considera tanta formalidad para efectos fiscales y más con esta jurisprudencia que salió por allá, que también vayan al podcast a escuchar ese de fecha cierta en materia fiscal, los, los documentos que, que le presentes a la autoridad deben de tener la característica de fecha cierta o, tener, o gozar de fecha cierta. Y se tienen fecha cierta cuando los presentas ante fedatario público, copia certificada, protocolizada, cuando muere alguno de los firmantes, ¿sale?, eh, son supuestos que marca por ahí o cuando los inscribes en el registro público era el que me estaba faltando entonces, ese está exento en cualquier momento los que perciban también si, si, si yo, al revés yo le dono a mi papá una lana está totalmente eh, exenta siempre que eso que le di que eso que le doné no se done a otro descendiente es decir, que, que hagamos un triángulo pues que diga, oye mi hermano necesita lana, eh, quiero pasarle el, pues ese recurso, pero lo quiero exento, no quiero que pague impuestos, eh, se lo voy a pasar a mi papá, para que sea exento. Y luego mi papá se lo pasa a, a, a su otro hijo, a mi hermano, eh, para que no pague impuestos. Eso es lo que no está permitido, evidentemente. ¿Por qué? Porque si no entras al inciso C de este artículo 93 que dice que... Eh, cuando los donativos excedan de tres sumas elevadas al año, van a estar grabados. Es decir, donativos que se hagan hasta por 105.361 pesos están exentos. De ahí, arriba, de ahí para arriba tenemos que eh, elevarlos. Eh, los préstamos por créditos hipotecarios con Infonavit y bancos también se informan. De entrada no, mira, yo te digo eh, el, el tema del Infonavit, vamos, vamos aterrizándolo al tema Infonavit. El tema Infonavit no tendrías por qué estarlo informando, más porque se trata de un crédito eh, como tal hipotecario, ¿sí? Aquí voy a eh, tratar de, de dejarlo de manera muy, muy, muy clara. El crédito Infonavit es evidente que la autoridad fiscal... Lo va a conocer. Lo va a conocer porque el Infonavit te va a estar generando tus eh, constancias de intereses reales. Entonces, creo yo, sin sonar exagerado ni agresivo en el comentario, que no, no, no tendrías que informar el crédito Infonavit. Ahora, ¿es buena eh, recomendación, es buena práctica? Pues hazlo. Si, si ya lo tienes identificado... Si ya lo viste, si, si sabes que está ahí, pues no lo informe. Perdón, infórmalo. Eh, el tema de los, de los bancarios, ahí quizás sí. Con el banco sí sería más de la idea, que, como, como habla de un préstamo, eh, la ley, que también aplica para Infonavit, pero con, con un banco sí, eh, infórmalos. Insisto, si conoces y si tienes los medios para... Eh, Cumplir con esa información, pues hazla de una vez. ¿A dónde voy? Y me, y me remito al comentario que hice de PRODECON hace ratito. Yo les decía que PRODECON eh, muchas veces, eh, o más bien ha señalado en sus criterios, que no podemos llegar al exceso, o la autoridad no debe llegar al exceso, de considerar grabados los préstamos cuando el contribuyente en las facultades de comprobación le demuestra que fue un préstamo, efectivamente. Le, le, le identifica el, el origen del recurso. En un tema de Infonavit y un tema de bancos me parece que es fácil de identificar porque eh, son cuestiones más, más formales. Hay que informarlos todos, hay que informarlos todos. ¿Dónde veo más riesgo? En los del bancos y todavía mayor riesgo cuando no es sistema financiero. Ahí con mayor razón. Creo que, que, que ahora sí que nos podemos curar eh, antes de que nos... dicen curarse en salud? Si tenemos identificados, yo soy incluso a veces hasta la idea de, de algún préstamo de 200 mil pesos, 300 mil pesos, los informo. No tengo por qué hacerlo, no, no tengo por qué hacerlo. Pero me parece sano. El, el, el comportamiento me parece transparente, que en muchos de los casos y muchas de las disposiciones es lo que busca el SAT. Eh, no sé qué opines tú, contadora Anita, pero eh, préstamo, es que el concepto de préstamo es amplio, muy amplio. En este todo Sentido Infonavid y Banco, sí, no les veo mucho problema yo a esos. Si tienes la información, no hay problema. Esto más bien sería como cuando, ¡ay, se me pasó a hacer eso! A lo mejor, y hay elementos de defensa, no hay problema. Eh, hola, Flora. Bienvenida, gracias por tu pregunta. Nos dice, Flora, estoy haciendo una declaración de una persona asalariada, que es minero y nunca ha facturado nada y le salen a pagar 5,700 pesos. ¿Hay manera de disminuir esa cantidad? Mira, eh, a los mineros les va muy bien, ¿eh? ¿eh? Un minero, y más cuando trabajan allá en el norte del estado, eh, les, les suele ir bien a los mineros. ¿Qué pasa con, y con cualquier mm, asalariado? Cuando el asalariado tiene un ingreso superior a 400 mil pesos, que creo yo que va a ser el caso de la persona que estás haciendo la declaración, cuando el ingreso es superior a los 400 mil pesos el patrón no está obligado a efectuarle su cálculo anual, es uno de los supuestos que establece por ahí el 98 y el 99 de renta, no está obligado a, a, a hacerle su cálculo anual por allá en el mes de diciembre, ¿sí? entonces como no se lo hacen, eh, no hay un ajuste o el mentado ajuste que hacemos en diciembre, entonces eh, salen a pagar, yo tengo conocidos también que en un año no tenían o no superaban esa cantidad eh, y le salió... ...a favor, pues porque tenían gastos personales... ...pero el cálculo en sí les salía ceros... ...porque estaba ajustado... ...les fue bien o les empezó a ir bien... ...les subieron su sueldo... ...500, 600 mil pesos... ...y ya les salió a pagar y la molesta... ...oye, ¿por qué? ¿por qué me sale a pagar? ¿Sí? Eh, hay manera de disminuir esa cantidad... ...pues la única manera es que tuvieras... Eh, ...que tuvieras un... ...pues una deducción personal... Un, un gasto sí es por eso es por eso le salió el ingreso flora entonces eh, si tuvieras deducciones personales adelante eh, como otra pues no qué otra opción yo, yo más bien te invito a que a que consultes el tema de las del pago en parcialidades hay que presentarle el tiempo para que te dé esa posibilidad y eh, pues son hasta seis meses el pago en parcialidades hay de cinco cuatro tres Anita, yo sería de la idea de sí informarlo, pero al final el contribuyente me comentó que el dinero no fue depositado en su cuenta, sino que fue directamente al vendedor de la casa en los dos casos y él decidió no informarlo. Pero yo creo que no hay problema, ¿eh? Yo la verdad no le veo el problema, incluso es una práctica que se aconseja. Eh, nos podemos poner súper estrictos y como tú lo dices, ¿eh? ¿sí? sí, hay que informarlo. Eh, más vale, más vale hacerlo. Y, y, y si estamos en tiempo de hacerlo, pues... ¿Por qué no? Independientemente de dónde cayó. Es más, si llegara a haber alguna cruza de información con el Infonavit, eh, que insisto, con Infonavit no creo que se dé. Si alguno ha escuchado algún tema así, sería bueno que lo que lo comentaran. Pero definitivamente, pues, pues ya tenemos la, la opción. Creo que podemos hacerlo de una vez. Hay que Y si ha decidido no informarlo, pues bueno, de todos modos creo que no habría tanto problema. De nada, Flora, al contrario, de verdad que estoy muy muy agradecido por las personas que están conectadas, las que se han conectado, de repente sube, baja los espectadores, eh, hoy somos 11 estamos 11 ¿cómo puede mejorar esto? Imagínense, ya en otros meses, años, días, no sé cuánto, eh, que suba esos espectadores, eso me encantaría a mí. Eh, ¿Alguna otra cosa que tengan por ahí? Eh, ¿Alguna cuestión que quieran platicar? Pues ahí está, a mí me parece el tema de los exentos, me parece muy muy importante, eh, el tema de, de, los, de las tarifas, la tarifa de 2022, ¿dónde la voy a encontrar? Pues vayan a consultarla directamente en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal vigente para... 2023. ¿Por qué? Porque ahí al final les pone cuál es la tarifa anual 2022 y cuál es la tarifa anual 2023. Anexo 8, regla 3.17.1 de la miscelánea fiscal 2023. Hay que recordar que todo el tema de las tarifas, todo el tema de las tarifas que establecen las disposiciones fiscales está regulado ahí en ese anexo 8 de la miscelánea fiscal. Y lo que platicábamos ahorita con Flora, los invito a que vayan y consulten la regla. 3.17.3 que eh, le da la opción de pago en parcialidades del ISR anual de las personas físicas. Eh, establece esta ley, esta regla, perdón, que se podrá facturar el pago hasta en seis parcialidades mensuales y sucesivas, siempre que presenten la cita de declaración dentro del plazo establecido por el precepto que regula la declaración anual, que es abril. El pago que vas a hacer primeramente es eh, del 20% y después se van a estar generando, o más bien, cuando tú presentas te genera las 6, o las 5, o las 4. Nada más hay que estar al pendiente para que no se te venzan. ¿Qué pasa si se te vencen? Pues hay que tramitarla. Hay que meter por ahí un caso de aclaración en mi portal para que te manden una nueva. No es mucho rollo, pero en tiempo de pandemia como que sí se complicó mucho esa situación. ¿Quién más anda por aquí? Fíjense que yo nada más veo el número. No es como en Zoom que sé quiénes están conectados. Nada más veo el número de espectadores por los que han participado me doy cuenta quién está. Eh, gracias los demás. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién nos, ¿Quién nos escucha? ¿Quién nos ve? Un placer, de verdad, saber que están, que están por aquí. Pues ahí está, el pago en parcialidades pues siempre es, es un tema importante, interesante que podamos tener presente. Fíjense, hay otra regla, la 3.17.11 de la Miscelánea Fiscal dice que las personas físicas no estarán obligadas a presentar su declaración anual siempre que se ubiquen en, en estos supuestos que les voy a mencionar. Uno, hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado de un solo empleador, siempre que no exista ISR a cargo del contribuyente en la declaración anual. En su caso, hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de 20 mil pesos y que provengan de instituciones que componen el sistema financiero y tres, que el empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad de los ingresos. ¿Qué recordar? Dentro de las causales, dentro de los supuestos, para la no presentación de la declaración anual o no la obligación, es cuando superas los 400 mil pesos, cuando tienes dos o más patrones. Cuando tienes dos o más patrones, lo que ganes, estás obligado. ¿eh? Ahí sí, sobre todo aquellos que trabajan en varias empresas, o sobre todo cuando se daba, no sé si todavía es el tema del outsourcing eh, del que veníamos conociendo anteriormente. Eh, eso siempre van a estar obligados, siempre van a estar obligados los eh, que tengan dos patrones. Pero, me parece esta regla interesante, imagínense que yo tuve un patrón, superé los 400 mil pesos de, de ingreso, me emitió mis recibos de nómina y en el anual no me sale cantidad de cargo, pues tendría o, o estaría en la posibilidad de no presentar la anual. ¿Sí? Lo veo difícil, lo veo complicado que suceda porque pues, lo que platicaba ahorita Flora, lo que comentaba, pues normalmente no se hace el cálculo, salvo que, el, que por ahí el, el, el patrón le, le ajuste y salga en cero, pues ya lo va a liberar de esa obligación. Pero, eh, pues evidentemente, creo yo que se estaría perdiendo la posibilidad de deducciones personales, si es que las tiene. Eh, Anita, contador, en un asimilado a salario que recibió ingresos de una fundación Agapes, me piden la declaración anual que señale el, men, el monto exento por los ingresos percibidos. ¿Hay alguna exención? Eh, no, que... ¿Cuál sería el concepto del, del contrato? ¿Cuál sería el objeto del contrato del asimilado a salario? De entrada, los asimilados a salarios no tienen exentos. No hay exentos eh, independientemente de, que ve, de dónde vienen. Eh, aquí el tema del ingreso de asimilados a salarios es enfocado a, a quién lo recibe, no a quién lo otorga. Entonces, eh, como tal, no hay un exento para asimilados a salarios. Si tú revisas el 93, no nos vamos a encontrar con ninguno de ellos, en ese caso, entonces ahí pues no, no hay que marcarlo como como cero, ¿vale? no sé, igual si me pudieras complementar el, el, el objeto, nada para, más para aterrizarlo, pero así de pronto te digo que no los demás, ¿quién se anima? aquí andamos todavía por otro ratito, ¿eh? No planeé, no pensé eh, en alguna estructura en específico, porque no, de, se trata de esto, de que vayan surgiendo. Yo aquí tengo eh, un material que estoy, que les comentaba que, que tengo aquí para la oficina. Y, y pues nada, eh, de aquí voy avanzando cosas que me parecen interesantes. Eh, ya les platicaba yo el tema de cuáles son los ingresos de los distintos capítulos. El tema reciclo, pensé es que es de lo más novedoso en materia de declaración anual. Puede haber saldos a favor por el tema de retenciones, en recico, pues no aplican deducciones personales. Acuérdense que es independiente, el, el si tú tienes un reciclo con salarios, los cálculos son independientes, no se van a juntar, no se mezclan, por disposición del artículo 113F, me parece que es el que regula esta cuestión. Deducciones personales deducciones personales, otro, otro buen tema a menos de que ustedes me vayan comentando aquí con todo gusto, lo podemos ir, ir platicando pero deducciones personales, ese eh, pues las más conocidas, los pagos por honorarios médicos, dentales y también ya desde hace algunos años, 6, 7 años para las personas como yo, que estamos bien locos que sí, estamos medio luego zafados eh, servicios profesionales en materia de psicología, no se crean, eh la psicología es una eh, área que toda persona debería de tener en su vida. Siempre el aspecto psicológico es fundamental. El aspecto emocional es importantísimo y no tienen una idea, o espero que sí la tengan, de cuán importante es la psicología. La nutrición también, ahí como que me ando yo echando muchas pedradas últimamente, eh, pero están considerados dentro de estos gastos personales, estas deducciones personales. O eh, que son para el propio contribuyente, o para su cónyuge, o para la persona que, con quien vive en concubinato, o para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Siempre que estas personas no perciban eh, un, un ingreso superior a 35,120 pesos, que son las 25 UMAS de las que me establece. Lo no, cual es 25 UMAS? no se crean, es, es un salario mínimo elevado al año. Un salario, salario mínimo elevado al año son 35 mil. Si yo le pagué el dentista a mi hermano y mi hermano gana 2 millones de pesos, pues aunque esté el gasto médico, eso no es deducción personal. Eh, si mi mamá eh, tiene su puesto, tiene su tienda y está en, en, en reciclo y está declarando y supera los 35 mil pesos en el año, tampoco. Aunque yo la, se la haga y usted. A los hijos, pues sí, evidentemente, salvo que el hijo pues ya se viente y trabajando por ahí en Televisa, ya ven que ya los niños, qué padre, eh, que puedan estar ya generando recursos, pues ese tema queda limitado, queda acotado a estas cuestiones. Eh, los gastos funerales, en la parte que no excedan el salario mínimo también, o, o la UMA elevado al año, estos 35 mil pesos como tope, los donativos, los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios. Aquí, aquí en estos hay que cuidar nada más, eh, pues que esté bien nuestra información, que esté muy muy bien la información ante el Infonavir o ante el banco, porque luego tienen un RFC diverso y no aparece precargada. De hecho, ya desde hace varios años ya aparece precargada la, la, la información del crédito. No hay como para dónde hacernos. Pues si no te apareces, quizá tienes algún problema, alguna inconsistencia y hay que aclararla. Definitivamente hay que hacerlo. Um, en, otra vez, Anita, gracias. De verdad te agradezco infinitamente cada una de tus, tus aportaciones, tus comentarios. En anual de sueldos y salarios, específicamente en el concepto de indemnizaciones, un contribuyente solo trabajó tres meses. Por lo tanto, en años de servicio me aparece en blanco. Al parecer, no acepta cero como valor. Fíjate, ¡ay, jole! No me traje aquí mi ley. Federal del Trabajo, pero... Si la tengo aquí. Espera, dame chance, porque ese tema está bien, bien padre también. Eh, son de las cuestiones que entonces, luego van surgiendo. Eh, hay, que, hay que reconocer, o hay que tener claro que tenemos dos tratamientos. Déjenme ubicar, porque yo les digo, yo no puedo hacer dos cosas a la vez, yo... Admiro a las personas que pueden hacer dos cosas a la vez. Yo no. Yo me concentro en abrir mi ley del trabajo o les platico. Penme un poquitito aquí, de todos modos. Mientras vayan ahí acomodando, si tienen más preguntas, ya lo estoy buscando. Lo bueno de la. De que las leyes las tenemos aquí. Fíjense. Ah, ah, ah. Uh -huh. Artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, Anita. Eh, la indemnización se consistirá en, si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de los servicios prestados. Si excediera de un año en una cantidad igual al importe de los salarios. Ahí está. Es distinto el tema del cálculo de la indemnización. La fracción segunda, si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días del salario por cada uno. Primero, esa parte es la, la, la que primero tenemos que tener presente. Después, me voy a remitir a la fracción decimocuarta o decimotercera, no sé qué del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí les va. ¿Qué dice esta fracción decimotercera? Las que están exentas, los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. En este caso, tú estás considerando eh, tres meses o son tres meses. ¿Qué dice para efectos fiscales? Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el concepto se pagará el impuesto en los términos de este título. Entonces, eh, estrictamente y aplicándolo así, sería cero. ¿Por qué? Pues porque no supera los seis meses que comentamos. Pues, sí, sí me parece importante mencionarlo, eh, este fundamento que les mencioné, en el artículo 50, fracción primera y segunda de la Ley Federal de del Trabajo en relación con esta decimocuarta. Ah, ah, ah. A ver, espérenme, espérenme, espérenme, ya me perdí Gracias, qué bueno que me esté perdiendo en los mensajes Qué bueno, eso me, me encanta Y no acepta el cero Híjole, pues entonces ponle uno <risa> eh, ah, Está, está brava esa pregunta, ¿eh? al parecer no acepta cero como valor Ahorita voy, Ana, ¿eh? Ana Ruelas eh, El contribuyente se sí acepta el ingreso pero no me marca en rojo ese concepto La opción sería eliminarlo y agregarlo manualmente ¿El contribuyente se acepta? A ver, me perdí un poquito de esa última pregunta, Anita. ¿Qué contribuyente? El... ¿Estamos hablando del mismo de, de la indemnización? ¿El contribuyente se acepta el ingreso, pero no me marca en rojo ese concepto? Me perdí ahí un poquito. Entre... Si acepta el ingreso de su patrón. Ay, ¿me ayudarías? No estoy entendiendo bien el, el planteamiento. Si acepta el ingreso de su patrón. Estoy un poquito confundido en esa. Se lo marca en rojo el número. Ah, ya, ya entendí. Se si acepta el formulario. Yo pensé que el trabajador, dije, pues sí, el trabajador sí. Perdón, Anita, El trabajador sí lo va a aceptar, va. Eh. Me lo marca en rojo el número de años y por tanto no me deja mandar la declaración. Eh, fíjate, en estos casos y para estos casos, dice el propio... Hay una pregunta frecuente en el SAT, donde dice que eh, si no coincide la información o si hay eh, discrepancias, como puede ser esto, eh, puedes eliminar la información y agregar tú la que consideres. Esa parte eh, está muy claro en las, en, en las preguntas frecuentes y me parece totalmente válido. A lo mejor si tienes un saldo a favor, pues te la van a hacer más cansada para la devolución. Pero si tienes la forma de solicitar la devolución eh, y tienes el fundamento el respaldo, pues hay que hacerlo. Eh, el punto es que no nos aparezcan este tipo de situaciones. De entrada, tres meses, si nos vamos estrictamente a lo que dice la fracción. Ahora, Anita, no sé si se pueda, que le pongas uno, pero le modifiques el ingreso, exento, y que se lo pusieras como los tres meses. O que le pusieras cero, para hacerlo más correcto y más, al, más alineado al tema del, de la fracción decimocuarta del artículo 93, que dice que toda fracción de seis meses se considera un año completo. No puedo aplicarlo tampoco a contrario al censo y decir, pues lo demás es cero, no debería de ser así. Pero igual, eh, sería cuestión de que tú lo... De que me contestes eso igual. Eh, si sí te permite ponerle uno y capturarle todo el exento, ¿no? Me parece que en los exentos no está tan, tan limitados salvo que existe un tope específico como en Aguinaldo o como en Prima Vacacional. Mientras tanto, me regreso con Ana Ruelas. Hoy las anitas andan con todo, ¿eh? ¿Cómo sería la mejor forma de explicarle a un cliente de sueldos y salarios cuando sus intereses reales pagados en Ibuenavit son de cero? Ay, ¿Cómo le hacemos para explicarles? Eh, mira, está padre esto. Eh, economía pura. Es economía pura esto, Ana Ruelas. Eh, el dinero pierde su valor con el tiempo por un fenómeno que se llama inflación. Cuando eh, la inflación crece, crece, crece, crece, evidentemente el dinero pierde la, su, su poder adquisitivo. Entonces, eh, dice por ahí el 134 y te lo voy a, te lo voy a leer para, para tratar de, de dejarlo más claro. Artículo 134, fracción ter, perdón, párrafo tercero, Ana, eh, chécalo y creo que por ahí pudieras encontrar una forma. Es de decir, se lo dice, se considera interés real el monto en que los intereses excedan al ajuste por inflación. Es decir, tú tienes intereses, tú pagaste intereses, pero quizá no alcanzaron a superar la inflación. Es decir, perdió muchísimo dinero, o valor, tu dinero en el tiempo. Para estos efectos, el ajuste por inflación se determina multiplicando, bla bla, bla, bla, bla, bla, bla, índice nacional de precios al consumidor... Eh, el incremento citado. T, t, t, t, t, t, t, t, no, pues es que ya después es muy técnico. Pero, inflación. Anita. Si, Ana, perdón, como también está escribiendo Anita. Ana, eh, 134, párrafo tercero, nos da la definición de un interés real. Por ahí podemos empezar para eh, explicarles. Hay que, hay que encontrar una, una una forma de que sea no tan técnica. Sí, pero pues perdió dinero, o sea, la inflación está pesada, se comió tu interés. Esa sería la, la situación. Eh, eh, eh, me lo marcan rojo en la no ya no me ha contestado, ¿va? y por tanto no me deja mandar. Hola, Kirini, Karina Fuentes, bienvenida, gracias por escucharme. Eh, cuan, buen día, cuando una persona recibe dos pensiones, una es propia y la otra es por viudez, todo el ingreso es exento, hay que remitirnos al 93 que estábamos mencionando hace ratito, es la fracción cuarta, y ahí no me distingue de quién, de cuáles eh, son pensiones, ¿sí? Si estas pensiones no superan los montos que estaba mencionando hace ratito, los voy a volver a repetir, por si no estabas conectada, si la pen, las pensiones o el monto de las pensiones, ya lo voy a encontrar, ¿eh? Espérame, espérenme, espérenme. Aquí está. Si de manera mensual no superan 43,876.32 pesos, están exentas. Ese monto, convirtiéndolo anual, son 526.804. Si una es por viudez y otra es por, por una propia, como tú dices, mientras no se superen estos montos, me, me enfoco y me atengo a lo que dice. La fracción cuarta del 93, la exención. No me distingue cuál tipo de pensiones. De hecho, lo dices en plural, las pensiones. Entonces, ahí, eh, o desde ese punto de vista, si no superas ese monto, pues no, es, todo es ingreso exento. Habría que ver. Ojalá que sea un pensionado que pues, el millonzote, imagínense, o dos millones de pesos al año. Si no, pues también no es necesario estar pagando esas. Ah, excelente. Qué bien, qué bien que te, que te oriente. De nada, Ana, al contrario. Al contrario, gracias por... por todas las preguntas. Ay, no, pues está, está... bonito este tema de los impuestos. Déjenme... ¿Qué me quedé? Ah, estaba en los gastos, en las deducciones personales. Y si van saliendo, les digo, no traigo un... un speech, no traigo un, una línea por donde tengo... hasta dónde voy a concluir, ¿no? Estamos aquí platicando. El tema de... Eh, bueno, por eso salió el tema de los intereses. Eh, la fracción quinta, las aportaciones complementarias de retiro, así como las aportaciones, aportaciones voluntarias. Eh, estas están limitadas hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que puedan superar cinco veces la UMA elevada al año, así como ciento y fracción. Eh, pero las aportaciones al, al ahorro, es fundamental hacerlo. Por ahí ha habido muchos comentarios... Gracias, Ángela. Saludos. Buen día. Qué bueno que te está gustando. Eh, por ahí ha habido varios comentarios pues, de que el sistema de pensiones pues, es una cuestión difícil. O sea, es, Muchos trabajadores van a terminar con pues, pensión mínima garantizada. Entonces, el ahorro voluntario es fundamental. Y ahorita que estamos chavos, eh, pues hay que, hay que meterle. Y es deducible de impuestos. Hay que meterle. Siempre es una buena recomendación. Esa parte ¿Qué otros tenemos? Eh, la aclaración, eh, el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes no podrán ser superiores al 15% del total de los ingresos del contribuyente o cinco veces la UMA, el que sea menor. Cinco veces la UMA son 96.22 por 5 por 365. Son 175 mil pesos, ¿sí? Es lo que estaría eh, topado el tema de la deducción. O si ya eres un... Es como que el mínimo, los 175 mil. Pero si tuviste a lo mejor ingresos de 300 mil pesos, esos 300 mil pesos estarían topados al 15%. Hasta 45 mil pesos podrías... Eh, o estaría topado tu deducción personal. Ya llevamos una hora 17 Bueno, eso en cuanto a deducciones personales. ¡Ah! El tema de las colegiaturas. Los niveles educativos. Es, es un... Una... Modificación que se hizo por allá. Fue un decreto que emitió... Por allá de los tiempos del sexenio de Felipe Calderón. Eh, después se creó un, Se reformó este recre, decreto. Vayan y consúltenlo en el... Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 2013 mil que se llama decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Las colegiaturas no son una deducción personal, ¿eh? ya quedo, quedemos bien claro con ese tema. Es un estímulo fiscal, no es como tal una deducción personal. Estas deducciones personales no se sujetan a los montos o a los topes que mencionaba hace ratito. El tema de los niveles educativos del, del ámbito privado o del sector privado en educación para preescolar hasta $14,200, para primaria hasta $12,900, para secundaria hasta $19,900, profesional técnico $17,100, bachillerato es equivalente a $24,500, ¿sí? Eh, estas tablas deberían de actualizarse, la autoridad debería de actualizarlas, $14,200 de ese 2013 hasta ahorita ni de chiste es lo mismo, lo no hemos visto, entonces, eh, pues bueno... Ahí está también ese comentario en relación a las, a las de, colegiaturas, que son un estímulo fiscal y que, ojo, tiene que cumplir con requisitos, pagarse con transferencia, pagarse con tarjeta de crédito, débito, con cheque, eh, con, con lo que sea del sistema financiero, de una cuenta del contribuyente que pretende deducirla, que eh, la, la institución educativa te emita el... El comprobante fiscal señalando, hay un complemento, de hecho, de facturación para educaciones, para instituciones educativas, eh, y te debe señalar el cur, la CURP del alumno. Incluso si ustedes se han fijado y agregan una deducción personal, porque el formulario te permite agregar deducciones personales, te pregunta precisamente por el tema de las eh, de la CURP del beneficiario. ¿sí? Eh, pues ahí está también ese tema importante, interesante. ¿Qué más les puedo platicar aquí? El tema de las tarifas 2022, pues la conocemos en 2023 cambió la tarifa sí pero no, no desviarnos o no confundirnos, la que vamos a aplicar es 2022, en 2023 ¿por qué? Por ahí hay un párrafo en el 152 que dice que cuando la inflación acumulada desde la última vez que se actualizó hasta que supera el 10% de esa inflación o ese porcentaje de inflación, se van a actualizar esas tablas, por eso es que se han venido actualizando tanto. En 2018, de 2017 a 2018 cambió. De 2018 a 2021 cambió. De 2021, ya ahora en 2023 volvió a cambiar. Estamos, estamos medio alarmados ¿no? con este tema de la inflación. Eh, Monta de los ingresos amparados. Recico, hay una tabla anual de recico, eh, bien ya conocida, está en la ley del impuesto sobre la renta, los reciclo que tengan ingresos amparados por comprobantes fiscales, sin IVA, hasta 300 mil pesos, el 1% del impuesto. De impuesto, perdón. Hasta 600 mil, el 1.10%. Hasta 1 millón, 1.5%. Hasta 2.5 millones, 2%. Y hasta 3.5 millones, 2.5%, que es el, las mentadas tasas efectivas que tanto nos han vendido y nos han establecido. Eh, hay que tener su fiel cuando necesitan solicitar saldo a favor superior a 10 mil pesos. Oye, ¿qué pasa si yo no tengo una fiel y mi saldo a favor es superior a 10 mil pesos, pero en la declaración anual eh, la solicité y metí una clave con eso, ya la armaste? Si la clave ya quedó registrada, la clave interbancaria ya quedó registrada en un ejercicio anterior, ya la puedes presentar así, por facilidad en miscelánea fiscal. ¿Sí? Pero si no, si tienes que tramitar tu fiel, hay que firmar con esa fiel, ¿sale? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra cuestión que quieran platicar? Eh, una de las cuestiones que, que he visto diferente, pues que ahora te pide que metas, o que le digas que sí o que no, estás de acuerdo con la información que proporcionó tu patrón. Eh, en el caso de los asalariados, eh, o de los terceros que, que le dan información al SAT a través de comprobantes fiscales de retenciones, de egreso, de ingreso, en fin. Eh, es nuevo esa parte, les aparece, no los deja avanzar, eh, les aparece por ahí en, en, en rojito, nada más es, es de las novedades que he visto eh, en relación a esto, para editar la información que viene en sueldo y salarios en general, cualquier información que se quiera o que, que se pueda modificar, viene por ahí un ojito en los... Ahí en los renglones viene un ojito y eh, ahí es para editar, para ver y en su caso para editar. Aquí incluso viene una columna especial donde dice aceptas si y reconoces la información precargada. Esa es la novedad. Si ustedes quieren verlo de esa forma. Eh... Estoy checando aquí el material, quiero platicarles alguna otra cuestión. Y si no, ya estamos en buen tiempo. ¿Ya no tienen más preguntas? El tema de los datos informativos, en, en la parte final del formulario viene una pestañita, datos informativos, eh, viene aquí la posibilidad de informar otros ingresos exentos, lo que platicábamos de los préstamos, eh, si los ingresos se obtuvieron en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión, eh, si tuviste estímulos fiscales aplicados, si tienes otros informes, si estás obligado a informar la PTU general en el ejercicio, si optas por dictaminar tus estados financieros y si tienes esquemas fiscales reportables que reportar, ¿vale? Eso es en la parte de los informativos, te da la, la posibilidad del formulario de revisar, al final ya cuando terminaste de capturar te da la, la posibilidad de guardar, te da la posibilidad de regresarte al perfil, te da la posibilidad de revisar o ya en su caso de enviar. Cuando le pones revisar, pues te sale por ahí una... Una imagen o un PDF con formatos invalides. Incluso pues yo cuando los guardo así le pongo formatos invalides. Y pues bueno, eh, finalmente te sale y le pones enviar y ya te sale si es la declaración a favor o a cargo. Pues ahí te, te aparece si estás de acuerdo con lo manifestado. ¿Eh? ¿Qué les ha parecido? ¿Alguna otra cuestión que quieran platicar antes de.? de despedirnos le puse ahí en el en, en el comentario de whatsapp le puse que fuera hora y media pensé que es buen buen tiempo características técnicas que debe de tener el navegador puedes utilizar Microsoft Edge 80 o superior en Windows 11 eh, cuando es Mac Mac X Big 11 o 12, eh, en Android también, Android 9 o posterior, y en iOS 12 o posterior. En Firefox eh, puedes presentarlo también prácticamente en cualquier computadora, con Firefox tienes problemas, aquí no aplica para Mac ni para dispositivos móviles, Chrome, te aplica en todo, según eh, un... Documento que tiene el SAT ahí a un lado, abajito de las document las preguntas frecuentes, te dice cuáles son las características que debe cumplir cada uno de los navegadores. El Chrome, que sea 75 posterior, en todo, para dispositivos móviles, Mac o equipo de cómputo, lo dice aquí. Y el Safari está como un poquito más limitado solamente a Mac y en, evidentemente, pues todos los de la manzanita. <coughs> te recomienda que tengas un software de complemento para acuse de recibo, consulta de impresión Adobe Reader eh, gracias contador, Antonio muy agradecido por el, el comentario eh, me da gusto saludarlo, le mando un abrazo fuerte ya tengo un rato que no lo veo pues bien, eso es lo que hemos platicado hoy, ya la manera de de, de cierre, nuevamente agradecerles por, por toda la, la voluntad que, que tienen de, de escucharme por todas estas preguntas la verdad es que es maravilloso poder estar interactuando con ustedes es, es la intención, ojalá podamos seguir creciendo seguir eh, platicando seguir compartiendo todos estos temas eh, fíjense, ya, ya aprovechando a de manera de, de, de avisos parroquiales eh, lo que les comentaba eh, en el canal de YouTube si ustedes quieren ver lo que platicamos en el podcast porque el, en, en YouTube ponemos diapositivas y se ve ahí la explicación un poquito más gráfica pues vayan ahí a escucharlo eh, está, por ahí les he comentado o les he pasado en, en en esta página, en este perfil, en esta página he estado compartiendo el canal de YouTube Juan José Galván Ahí lo pueden checar de manera un poquito más gráfica, los últimos videos de podcast ya están ahí, eh, de hecho los grabo para proyectar la diapositiva o el contenido que estemos compartiendo y así lo subo al eh, a tanto a YouTube como a, como a podcast de Spotify. Entonces si ustedes quieren ver una cuestión más gráfica pues por ahí lo pueden revisar. Eh, tengo ahorita eh, la novedad en el podcast, está este que les comentaba hace ratito, el síndrome del burnout laboral, con una invitada pero de lujo la doctora Reina Margarita que me hizo el favor de acompañarme en este en esa emisión, eh, y ahí va eh. ha sido muy bien aceptado por ustedes tiene ya bastantes reproducciones muchas gracias eh, hoy se acaba de publicar el este tiene video tiene video, es de Spotify, yo no sabía que el Spotify tiene video. Tiene video, es algo más chusco, espero les guste. Eh, si no, pues son bienvenidos todos los comentarios. Eh, que es la declaración anual de personas físicas, no más apriétale, es un caso de la vida real. Y por ahí tengo algunos otros que han estado... Eh, el de la comunicación efectiva, ese me encanta, me encanta ese episodio. Espero que a ustedes también les, les haya gustado y si no, vayan a, a escucharlo... Eh, Vienen, los que se vienen, fíjense, les voy a dar algunos, la premisa de los que se vienen. Eh, el siguiente, el que se publica la siguiente semana es Contexto y conceptos fundamentales del beneficiario Controlador. Esto está programado para el 23 de abril. Eh, ¿Qué otros tenemos por aquí? Tengo uno, este me encantó también. Es que realmente disfruto hacer esto, charlando de diversos temas. Es un mix contable. Aquí nos aventamos temas de auditoría, NIF, ley del ISR, está padre ese, eh, tiene tres segmentos, eh, Juan N y la discrepancia fiscal, que se parece mucho al de hoy, chequen el de hoy y van a ver cómo viene el de Juan N, le dediqué uno, ya lo debía, gobierno corporativo, su definición y alcances, tenemos eh, otro también control interno, definición y objetivos, control interno fundamental en la auditoría de estados financieros, los postulados básicos de la contabilidad gubernamental Ese también me gustó mucho Y estoy muy agradecido porque el único episodio Que tengo de contabilidad gubernamental Ya es el segundo más escuchado en el podcast Entonces esa, padre, esa parte me, me, me sorprende Gratamente y me, me agrada mucho eh, Tengo uno ahí Ese no se lo voy a decir ahorita Ya cuando salgales hay que lo escuchen No, no es técnico para nada Y eh, la evidencia de auditoría Suficiente y adecuada ese tema de, de NIA, el tema de auditoría Pues bueno un placer, la verdad, compartir con ustedes. El que ustedes compartan conmigo me encanta. Que ustedes estén pendientes. Eh, contador Arturo, gracias. Eh, también igual. Gusto saludarlo. Te mando un abrazo fuerte. Mi maestro, el contador Gerardo Carrillo Nava, también. Te mando un abrazo, contador. Ahí me tienes a risa y risa con, los, con tus TikTok. Te felicito y me encantan las, los que has subido últimamente de... Ahí, haces que uno llore con las rolas que te compartes. Gracias, Contador, también. Te mando un abrazo bien fuerte. Eh, uno de mis maestros de, esta, de este bonito camino de la profesión. Eh, eh, dice Luz. Profe, no sé si haya hecho un caso práctico de reciclo servicios profesionales. Me interesa. Eh, no, pero se puede generar. Se puede generar, sin bronca. Eh... Vemos la forma y lo generamos. Por ahí tengo algunos de régimen general, pero, perdón, de actividad empresarial de reciclo, pero no, el de servicios profesionales también, sin bronca sale. Gracias, gracias por la felicitación, Luz. Qué bueno que, que te gustó. Y pues gracias a todos, gracias a todos por, por escuchar. Eh, les mando un fuerte abrazo. Espero, voy a ver si lo subo, este lo quiero subir a, a quiero ver si encuentro la forma de subirlo a YouTube para que lo puedan escuchar también allá, los, las demás personas que no se conectaron, los que se conectaron tarde, sino no aquí va a estar de todos modos en el, en, el, en el feed de la página. Les mando un fuerte abrazo, gracias por todo, todo el apoyo, Dios los bendiga, gracias por todo lo que me contribuyen, espero también poderles contribuir yo a ustedes. Les mando un abrazo a todos, bendiciones.